Compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales Y que también activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna noticia de nosotros Ahora sí, arranquemos Aparentemente jugando sucio y aprovechando el momento que está pasando Evo Morales Ejecuta su último plan Aquel que lo acercará a Nicolás y Ortega El resorte judicial que responde el ex jefe se activó para profundizar su estructura de poder en medio de la falta de definición de las elecciones pasadas. Ahora, Juan Evo Morales, ahí más se rendía ante la sublesión popular y la presión interna tras cometer un histórico fraude. El 10 de noviembre de 2019, agobiado, dijo lo siguiente He decidido, escuchando a mis compañeros, a la Iglesia Católica renunciar a mi cargo de la presidencia. Declaraba así esa tarde sin hacer mención alguna del supuesto Estado que denunciaría más adelante mejor asesorado. El hombre que mandó en Bolivia durante 14 años custodiado y protegido partió a México dejando a toda la estructura que lo acompañó durante años a la intemperie a merced de quienes pues, eh, fueran a arribar a la paz extravagancias, olvidos o licencias de ese particular hombre nuevo del socialismo del siglo XXI. Pese a que fueron sus propios delegados en el país los que convalidaron su abdicación y la transición que colocaría a Janine añez en el Palacio Quemado, Morales y empezaba su larga maratón de retorno al poder primero, que lo hizo a la Asamblea Legislativa Plurinacional que está dominada en dos tercios por los seguidores del hombre de Orinoca, donde ningún legislador habló del presunto cop que ya estaba pues, siendo objeto de análisis y debates en otros países, y él atizado. Luego el encargado del respaldo fue el Tribunal Supremo de Justicia. Ambos poderes eran dominados ampliamente no solo por el movimiento al socialismo, sino por el mismísimo Evo. Frente a una sucesión constitucional originada en la vacancia de la presidencia de la República ocasionada por la renuncia del jefe de Estado y no al acto de proclamación, el Tribunal Supremo de Justicia fue cristalino en su sentencia sobre la transición. Estaba dadas las circunstancias para continuar con el proceso establecido por la Carta Magna escrita por él. Asimismo, al renunciar su vice Álvaro García Linera, la herencia del poder recayó en el Senado. Lo indicó el libro redactado a medida en 2019 y después ultrajado por el propio líder originario. Era simple cronología cambiar ahora el jefe del MAS, radicalizándose y llevando una vez más a Bolivia a una posible crisis política, social e institucional. En un contexto en el que las últimas elecciones las da ya hace tan solo una semana, aún no cuentan con resultados finales. La historia es simple y se repite en forma de sátira, y esta vez ante el silencio de varios referentes de la política boliviana. El partido gobernante y de manera oportuna, donde pues el conteo de votos se detuvo y según las autoridades misteriosas, hacker actuaron desde las tinieblas para derrumbar un complejo sistema de recolección de datos. Pero qué casualidad, porque solo son válidos hasta el momento los guarismos de Bocas de urna que mágicamente favorecen al exiliado que pasó por las capitales más cercanas de América Latina hasta regresar a su patria, Ciudad de México, La Habana, Caracas y Buenos Aires. Morales se dedicó a tejer el retorno. Durante su año de ausencia recaló en Buenos Aires y fue allí donde encontró el refugio ideológico y político. Y desde allí pues hizo y deshizo, con la ayuda de vuelos nocturnos financiados por no sabemos quién y que de igual forma se trasladaba a Caracas para reunirse en Miraflores y recibir unas instrucciones. ¿De quiénes? De aquellos mismos que susurran en los oídos a Nicolás desde hace años los cubanos conocen el arte de formar capas geológicas en el poder como ninguna en América Latina. Son esos mismos que temerosos ahora prohíben que se cante una canción en la isla para desafiar el extemporáneo grito de patria o muerte. Evo aceleró en las últimas horas tomando ese mismo manual castrista y decidió irse de frente sobre Añez y sus ministros acusándolos de lo mismo que lo habían señalado a él. ¿Por qué tardó tanto el partido gobernante en hacerlo? El objetivo final es cambiar la historia y que se decrete que fue un gol lo que lo sacó del gobierno. El Tribunal Supremo deberá exprimir su imaginación para contradecirse y seguramente lo hará. Arias comentó un error fatal. Mantuvo toda la estructura de poder judicial y policial heredera que tributaba a Morales desde hacía años. Aún fronteras afuera La mandataria no se atrevió a remover ni un solo agente de tránsito Llegan las malas noticias en las unas del pasado domingo Que provocaron otro esperado apagón de información contable Por el cual Evo aceleró su plan de apropiarse de todos los resortes en aquel país Comienzan a actuar iguales siguiendo los pasos del represor Nicolás, quien se radicalizó cuando vio comprometido su renta en Miraflores y decidió acabar con la oposición y vio las elementales libertades políticas de sus contrincantes y los derechos humanos de la población. El patriarca de Bolivia ejecutó su última humillación contra la Yanin, la exhibiría en una celda común bajo un cartel con olor a eleccionamiento machista, mujeres. Pasando a segunda noticia, base militar estadounidense que alberga tropas fue atacada por iraquíes con siete cohetes. Base aérea estadounidense al norte de Bagat fue atacada con siete cohetes este lunes, informó la agencia AFP en base de una fuente de seguridad. En el interior de la base cayeron dos cohetes mientras otros cinco impactaron en un pueblo cercano. No se reportaron víctimas ni daños materiales dentro de las instalaciones hasta el momento. El ataque en la base de al Balad en una nueva elección que el país norteamericano atribuye a milicias proiraníes que operan en el territorio El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en su momento que el país norteamericano hará lo que sea necesario para defenderse El mensaje para aquellos que lleven a cabo un ataque de este tipo, pues deben esperar que hagan lo necesario para poder defenderse Biden había llevado a cabo un bombardeo con represalia por otros ataques previos Lo hizo bombardando un depósito fronterizo en CIA Que según el Pentágono era usado por milicias proiraníes. Los analistas consideran que los cohetes pueden ser una forma de Teherán para presionar a Washington Que desde la llegada al poder de Biden ha ofrecido reactivar un pacto nuclear con los iraníes, Abandonado por su predecesor Donald Trump en 2018 Pasando a tercera noticia. Así presiona el propio Nicolás de no reconoce fallos del tribunal de la CDAO sobre Alex Saab. Falla en contra de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. El tribunal de la CDAO pide su liberación inmediata en una clara decisión en consonancia con el gobierno dictatorial de Nicolás. Al punto que da trato de embajadora Saab. La CDAO puede decir misa. Pero es la justicia de Cabo Verde la que tiene la última palabra sobre la extradición de Alex Saab a Estados Unidos Así lo no han dejado claro las autoridades del país insular africano Entre todos los intentos que han realizado están pues, los sobornos, intentos de fuga, automutilaciones, nombramiento como diplomático, campañas en las redes sociales y hasta conciertos masivos en plena pandemia por parte de la defensa de Alex Ab y el gobierno dictatorial de Nicolás para librar al empresario colombiano de la extradición de Estados Unidos, no hay una base legal para la aplicación del fallo del Tribunal Comunitario. Si el tribunal no tiene jurisdicción, no puede decirse sobre este tema, aclaraba así en diciembre el Procurador General de Cabo Verde, Luis José Landín, en respuesta al fallo tribunal de otorgarle arresto domiciliario a Alex Ab. Pero finalmente el empresario colombiano consiguió el beneficio de casa por cárcel, pero no por la orden emitida por el tribunal de la CDAO, sino por un dictamen del Tribunal de Apelaciones Barlavento. El Tribunal de la CDAO ordena la liberación inmediata del embajador Alex Saab, tras declarar que la captura del embajador Saab fue ilegal, arbitraria y reconoce la violación de los derechos humanos. Baltasar Garzón, quien dirige la defensa de Saab, exigió a Cabo Verde que cumpla sin dilación datos y todos los digamos, puntos de esta sentencia, porque según él Saab no puede seguir sufriendo las consecuencias de esta detención ilegal. Recordemos que también Estados Unidos lo acusa de lavado de dinero y corrupción en el suministro de alimentos con sobreprecio al gobierno dictatorial de Nicolás. La jurisdicción de Estados Unidos en el caso se da porque el dinero venezolano que Saab habría logrado lavar lo depositó en cuentas estadounidenses. Luego de su detención Nicolás lo designa como embajador ya que es una pieza clave de la investigación que lleva adelante la justicia estadounidense contra la cúpula de represión chavista. Sin embargo, el proceso de extradición sigue su curso y es el gobierno de Cabo Verde quien tiene la última palabra. Una vez en Estados Unidos, Saab deberá responder interrogantes sobre acuerdos entre la represión de Nicolás con los iraní, Turquía y Rusia. Un diario neoyorquino dijo que Saab coopera con Estados Unidos y podría ayudar a desenredar la red económica de apoyo a Nicolás, así como la posibilidad de pretender cargos contra otros aliados del gobierno dictatorial venezolano. Hasta la fecha ha negado esta posibilidad. En la reciente entrevista que ofreció a FSAP reiteró que no colaboraría con Estados Unidos. Bueno, así amigos hemos finalizado hoy nuestras noticias. No se olvide, como siempre suscribirse al canal, que compartan este canal con todos sus amigos en redes sociales y también activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas nuestras noticias. Siempre es un gusto leerlos y hasta una próxima. Chao, chao.